Ah, no, lo están atracando, lo están atracando. lo están atracando. ¿Lo atropellamos? Ah, no. sí, sí, sí, sí, no tenemos nada que perder. Mira, el coche, pero vamos no da igual. Ah, bueno, pero el coche no. no nos lo van a reventar. o lo o Una pregunta, una pregunta. Una pregunta. Bueno. <risa> nos ha intentado ¿No disparar. Otro colillo, otro colillo, otro colillo. Espérate, espérate, espérate. No, se está escondiendo. Voy yo a Hola. Hola. Hola. Hola. Ahora <ríe> voy, bro, voy, bro. De verdad, bro, que voy. vente conmigo. Vamos a meterle, Tony, vamos a meterle. No, es, que no leo, es que no leo el, el, el Steam, que yo. Claro, Estás pasando de mí pasando de... Que, no, que es que no me suena el Steam. ¿Qué ¿Quieres accesorio o qué? Que nada, si sí va bien. No, no, accesorio es la cala ¿eh, hermano. A ver, yo, no tengo, te tengo, sentido, yo tengo pasta. ¿Cuánto cuesta los accesorios? Te lo... Bueno, suéltame el, el carnet si me los compro yo. Y ahora te mando. No. Compra... voy a comprarme una esposa Que yo, justamente, cuando estabais viniendo por mí, había tracado un pavo Y al venir con la arma sacada, yo digo, al hacer un hijo de puta, me quiere atracar no. Yo, pero yo... Que yo pa' que... que yo pa' que, que, que... tu amigo lo... la llamada, ¿no? No sé, sí, le estoy metiendo ah, yo no, Pero... A ver, a ver si lo coge... no sé, que, que estaba pecado ah. Este, este es el de, el de color este ¿Quién? Ese, creo que sí es ese ¡Eh, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo! Sube, sube, ¿has comp comprado la licencia ya? ¿Has no. comprado la asesor? No. ¿Cómo? Ya, se ha parado, se ha parado, se ha parado. Vine, vine para acá, vine para acá, creo. No, pero no, no podemos atracarle aquí. No podemos atracarle aquí. No. Vale. Los asesores no tienen no, no, no, eso. Toma, toma. Cómpratelo. Es en, en el PC, el de la derecha del todo. A ver. Eh. Caja de munición, cargador, el ferreo. No, ese no, ese no, ah, ese no. Nada. Ese te da mirillo de mierda. Ah, vale. Es. Eh. Os he fundido los tres, cabrones. <risa> claro, pero es que. Pues, no, malo, no. Es que no iba, no iba, yo no iba con intención de matarte. Claro, el patata ha dicho y yo me ha matado. <risa> y yo. Y pero tu amigo, ¿para qué vuelve a la zona de muerte? Es que es muy listo, tío. Si no hubiera vuelto, hubiera cogido las cosas y las hubiera devuelto si me hubiera hablado. Si me igual tenés. Eh, tampoco lleva una gran cosa que me interesa a mí. Ya, yo qué sé. Yo, yo. Que ya, ves, yo no llevaba nada, ¿sabes? Yo llevaba la rata, el que la había cogido. Al otro nota y ya está, ¿sabes? Y bueno, y algunas, algunas ruedas y baterías que le habían robado a, lo, a los mafiosos eso o algo. Pero poco más, ah, es que no tenía nada. Sí, yo, sí, en plan, no, no iba con intención de nada y decirte, ¡Ey, qué pasa, Tony! Y saludarte y... ¡Eh, hay un pavo ahí! le ¿Me metemos? Sí, sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Nos escondemos en la casa esa, ¿vale? En la casa esta. Bueno. Esta ahí dentro. Uh -huh. ¡Mira otro coche! ¡Viene otro coche! ¡Baja, baja! Vale, vale, vale. Eres ladrón, ¿no? Sí Viene otro, viene sí, sí, otro Sí, sí, sí Con el pelo azul, ¿eh? Son varios Vale, aléjate, aléjate, aléjate, aléjate Vente para acá, vente para mí Este me ha quitado los míticas Podemos ir por aquí, ¿eh? No, para Le algo. tenemos que decir arriba las manos Porque si no vamos a antirolear, ¿vale? Vale ese va a ser el problema. ¿Van a sacar la arma Arriba las manos, no se vaya. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. La mano! la mano! No va, ¿eh? Baje, el Baje la arma. Mátalo, mátalo. Detrás tiene una armadura rota. Si mata a los dos, detrás tiene una armadura rota. ¿Dos? ¿Te han matado? No, no, no, ¿Has matado a los dos? Me lo he cargado todos. Coge el arma de primero a la mía, la mía que está súper rota, que la suya es una mierda Solo que me ha reventado el que estaba asomado, tío Hostia, no, hay otro allí Uf, Uf, uf, uf, me ha dejado tocadísimo Voy para allá, a ver Si es que disparan sin rol, tío No saben, sé, no saben... Ni dicen... No, Oye, no la crash, no crash, no sé Me están tío. disparando, me están disparando Les he... Les he... Les he no hemos eh, roll, mira, no. mira, Dile mira, mira toni... Les he atracado, eh Ton, Con Tony Está grabado. ¿Te ha matado? No, no. Vale, de no. ¿Qué te ha dicho? Que luego suba el vídeo. Pero es que, tío, va, pa, es que para matar a pa un pavo tengo que enseñar un puto vídeo. Es que hasta el estoy, y te lo juro. Mira el nota. No, no tan malo, ¿eh? No tan malo. ¿Vienes para acá? Sí, voy. Pero no, vienen sus compañeros, eh Hostia, ¿qué es esto? Tengo una Whistle Y aquí y yo un montón de droga, eh Tienen mucha gente Sí, sí, sí, sí estaban vendiendo Si sí, estaban vendiendo Está arriba, campeando eh, Si cojo la droga y le vendo no Gano mucha pata. Sí, pero no, no, no te la juego a vender Las semillas, ahí te, ¿no? ahí te vas a encerrar Ahí te vas a encerrar, eh yeah. Como empieza a vender ahí, te encierran Esto están volviendo a la zona de muerte Así que te, te aviso si quieres ya, si eso lo vendemos ahora. Vale. Eh, sí. Pues estás vendiendo ya no, no, he mucho, el kilo. No, tengo semillas. ¿Has cogido la mi arma? Sí, no? sí, lo tengo, lo tengo, la que... lo tengo, la tengo. Que es la única que llevo ya. Muerto el otro. ¿Te has matado? No, no, no, lo he matado el otro. Buena, coño, mirado. buena, Asteria. ¿sí? Lo he cargado todo, creo. Lo, lo, siento, lo siento por si está malo, pero es que, tío... No, me no, me bien, matado. bien, no. está bien. Si es que yo hubiera disparado, porque el tío ya no había salado acá la, la arma, pero después dicen anti-roll, anti tío. Yeah. Puto anti-roll. Yeah, yeah. Me cago en tu madre, no sé qué. Lo que el no se ha da dado la vuelta y ha empezado a dispararte, ¿sabes? Que... Ya, ya, ya, que ni ha roleado. Y mira, con, yo me hubiera conformado que hubieran dicho no queremos problemas, piso, Conte no sé Contenedor ¿no? con ¿no? madera. Nah, eso eso no, ni lo coja, eso hay que venderlo en otro lado y una reña, ¿eh? Yo, yo es que tengo un montón. Yo tengo un montón de semillas aquí. ¿Qué hago con las semillas? ¡Ya ni clear. Tengo, tengo tus cosas, tengo, tengo, tengo, toma, toma, toma, toma. La. Me da, me da, toma, da. Tu, ma, tu arma. Yo tengo la mía. Hombre, calpapa. ay métete, métete aquí dentro, métete. El bueno, a gusta la reventa que me tío, ¿no? Aterior, también, el cargador, por favor, toma. metro cargador, que yo sin balas no soy nada. Toma. <risa> <risa> hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay vale, gente. Vale, gente, vale. gente. arriba las manos, eh, arriba las arriba manos las manos, arriba la mano todo el mundo, arriba las manos, Tú levantas las manos, levantas la mano que está la chola y chaval, un segundo le doy, y lo que salgan fuera, como salga ahí fuera con armas tu compañero, levanta vale. la mano a la una ropa, pilla. ¡Oye! ¡No te asume, no te das! ¡Tiene la ruta! Pilla el arma y nos vamos, pilla el arma y sal. Pilla el arma y sal, nos vamos de aquí. ¿Qué llevas esa arma, tío? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Detrás. Me ha matado detrás, tío. Oye, tío, tío, que ya... ¡Le ha matado, me ha matado! Me ha matado, le ha mata. Coge, y estoy cubierto y coge mi arma y te vas. Coge mi arma y te vas. Tienes dos más, ¿eh? ¿Dónde eres puñeado, loco? ¿Quién eres a en otra ciudad tío? No me jodas. Tengo... Espérate que estoy cogiendo tus cosas. Que a mí no me va a matar, no me va a matar. Bueno, no, eso espero. Cuidado, que, que hay muchísima gente, tío. ¿Cómo, cómo estás haciendo sin tanta gente? No sé. Voy para allá, ¿eh? Sí, sí. Coge mi arma y te vas. No, no, tengo, no, tengo, tengo, tengo, tengo tu arma, tengo tu arma. Tengo tu arma. Y los cargadores la cogí con esa de ahí. Está volviendo a zona de muerte. Pero sí si es que, tío, le aviso una persona. ¿Cuánto ya hay ahí? Cuatro, por lo menos, ¿no? ¿Cuántas si puedes, para ir a coger cosas ya. está? como hagan un clear, me hagan, son muertos, pero vaya. Uno iba con escopeta, tío. Pero, escopeta Con la escopeta rota. Eso dispara desde lejos. El... Si no, si ves que son de dentro entre de los arbustos, que hay un pavo, Muerto. Hay otro. Que vaya para que, maquino. La avisa 20 veces, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Y, y el tío que, que agachadito, que se creía que un tantito o algo. Oye, otra vez lo siento por morir. ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, hemos hecho una móvil. Sí, sí, sí la he yo me he cargado no he cargado el otro buena Sterio buena ahí Joder. pude a matale franco tirador es que acaba de salir otro tío tú cubre me cubre me cubre tú estás aquí sí toma toma toma que... toma toma toma toma toma toma ven, ve ve ve Dame toma la mochila toma mochila y toma balas ¿Ale? Dame, dame venda, sí, toma. Coche. Toma, toma, venda. Se va, se va del coche, del, del arma torcha. He cogido las copetas cheta eh. Eh. Vale. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No, no, se arroja, se la Son malísimos, tío. Son muy malos, Que, Que, que no disparan desde lejos los pavos. Lucha la mochila grande y nos vamos ya. ¡Ven! ¿eh? ¡Eh! ¡Qué malo es! Muerto. Es malísimo. Una backlash. Y, y bala de, de Franco. ¡Hola! ¡Oh, no! La tiene. La tengo, la tengo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos ya. Vámonos ya. Estamos matando demasiado, vámonos, vámonos, vámonos, en sí, sí, serio. Sí, no vámonos, no. Corre, Willy Baja. <risa> Le puedo disparar, ¿no? Sí. Le das en la cabeza. Disparale, mántalo, mántalo, mántalo. Le das dado otro en la cabeza. Ya, ya, ya me he quedado, quedado me quedo, ya me quedo, ya me sin bala. Mira, se ha bajado. Se ha reventado. Necesito bala, necesito bala. Cargado. Bravo, creo. No oh, oh, yeah, No venga, dale, venga, métale, métale. Tienes sí, has Ya. Venga tonto. Mira que tienes aquí. Me va aquí dentro. Sí. De verdad. Te, ya ya. Bueno, ya algo algo algo por lo menos tenemos balas una Bueno, pues más escopeta más cositas sí, es que...